Soy Orfa Cardona Orrego, trabajo en Bomberos Medellín hace ocho años, mi oficio es conductor mecánico. Hace ocho años Orfa decidió invertir gran parte de su tiempo en ayudar a salvar vidas. Acompañada de la tripulación de turno y encomendada al corazón de Jesús, esta mujer conduce ambulancias y los carros de bomberos del municipio de Medellín para llegar a tiempo a los accidentes, incendios, inundaciones y otros eventos que se presentan en la ciudad. La satisfacción de uno poder llegar a tiempo, que a las personas, por ejemplo, en un incendio se les puede salvar mm, su casa, sus bienes, muchas partes que nos ha ocurrido muchas veces, que gracias a, a que nosotros llegamos a tiempo se les ha salvado eh, las cosas. Yo siempre me encomiendo, me echo la bendición, muchas veces con agua bendita y le pido siempre que no, que no me vaya a dejar pasar nada, ni a mí ni a los que van conmigo. Lo primero que yo debo hacer es la revisión del vehículo como tal, funcionamiento, si está bien mecánicamente, si le funcionan todas las salidas del agua, por, por ejemplo el... como conductor me toca estar muy pendiente de la máquina, me pongo a, a brillar, a metonar las llantas, a, a hacerle aseo general. Un día que yo maneje ambulancia, a veces llega uno por la mañana, sale. Y muchas veces no vuelve hasta por la noche, a veces a uno en la estación ni lo ven. Porque uno está sale una emergencia, por allá de derecho lo despachan para otra, eh, sigue para otra, o a veces si sí hay una llegadita a la, a la estación almuerza uno y a veces tiene que volver a salir. Eh, cuando uno está trabajando en la ambulancia le toca a veces todo el turno por fuera, y son 24 horas. A casi a ninguno nos gusta manejar la ambulancia. ¿Por qué? Por eso, porque es mucho el boleo porque eso es L, L, L, L, L, muy seguido por una parte, por otra, a mí personalmente porque son más muy pequeñas, porque a mí me gusta manejar carro grande, entonces la ambulancia no me gusta por lo que es pequeña. Existen más de cinco clases de vehículos para atender todo tipo de incidentes. Algunos de ellos son el camión de escalera giratoria utilizado para incendios que se presentan en grandes escalas de altura. El vehículo denominado unidad de rescate tiene como objetivo atender inmersiones, accidentes de tránsito y derrumbes. El cisterna está diseñado para transportar grandes cantidades de agua y son ideales para llegar a lugares donde no hay fuente de líquido cercano, como zonas rurales. Por último está el camión forestal, que son para controlar incendios selváticos. Estas máquinas cuentan con un motor que tiene como finalidad principal la supresión de fuego directo. Además, llevan otras herramientas como hachas, extintores, escaleras y trajes especiales. Los carros más nuevos utilizados por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ...tuvieron un costo de 550 millones de pesos. Pues las funciones de un bombero son muy variadas. Se conoce más que todo como atender incendios... ...y emergencias de, de diferente índoles... ...como son ahora en este momento accidentes de tránsito, rescates... ...para controlar enjambres de abejas... ...muchas veces cortar árboles, árboles caídos... ...atender inundaciones, eh, deslizamientos... Prestar servicio de ambulancia. Servicio de ambulancia, mucha gente, muchas veces que hay personas que requieren un traslado en ambulancia y va el cuerpo bombero si les presta ese servicio. Las evalúa, a ver si requieren un traslado en ambulancia o no. Pues ya prácticamente la función de un bombero abarca muchas, muchas funciones. Bueno, son muchas, a uno le toca ver muchas cosas, pero algo que pasó hace, hace poquitos meses, esa fue muy dura para mí. Pues sí para todos, porque era un bebecito, un niño de, de dos años que um, lo, lo pisó una volqueta, lo, sí, digámoslo así duramente, lo estripó, lo, lo abrió, voló masa encefálica para todas partes y fue muy duro porque nosotros fuimos los primeros que llegamos y de ver ahí al papá, la mamá también estaban ahí involucrados en el accidente, el papá estaba que que no no se hallaba, hubo que tuvieron que controlarlo. A mí me tocó llamar al uno de ustedes para que mandara a la fiscalía. Tuve que esperar un rato porque no podía ni hablar de, de la impresión que le da a uno. Son cosas que lo dejan a uno como marcado. Una vez llegamos para dar a un juez a un accidente, y había una señora ya que eso nos trató, pues que vea esto, así de frente nos decía: estos sí y güey, tantos, o a qué vinieron a esta hora, estos sí y pero con palabras, y se quedó como diez minutos ahí diciéndonos cosas: que por qué, que vea, que por qué se demoraron tanto, que este, que pues es como curioso que una persona se largue como a, a insultarlo a uno ahí, dele y dele y dele, y no dejaba ni, ni hacer nada. Nosotros somos regulados por el 123 y allá es donde reciben todas las llamadas de emergencia, Entonces, pero sí, se, se sabe que llaman mucho a y muchas veces nos han despachado a cosas que no son ciertas, va uno, no hay nada, al parecer alguien pues, se hizo la, la forma de hacernos ir y, y sí, resulta que a veces perdemos la ida por eso. ¿Se habla más que todo de cómo llegar, eh, a qué se va a llegar, qué vamos a hacer en en caso tal después de que haya que hacerlo. Muchas veces nos dicen hay personas atrapadas. Entonces, de pronto, ¿qué se va a hacer en ese momento? Y ya en cuanto a la emergencia, principalmente de puntos de referencia, por dónde nos vamos más rápido, por dónde nos vamos más, menos congestión gestión vehicular. A pesar de las amenazas, los insultos y de presenciar cosas verdaderamente traumáticas, Orfa, una de las dos mujeres que desempeñan este oficio en la ciudad y con un pago de un millón mil pesos mensuales, no duda en hacer una labor que respeta, ama y admira. Siempre algo que quise llegar, pues yo creo que ya no lo logré, pero siempre quise, tuve en la mente poder manejar una tractomula. Hice el intento, estuve practicando, pero nunca se llegó como a realizarse la, la idea. Es algo que yo quiero mucho, que yo lo hago con con todo mi corazón, toda la vida he querido este oficio, me ha gustado. A pesar de que en algunos casos mmm, yo no me noto, digamos por ejemplo una emergencia, los bomberos son los que atienden, los que están allá, los que llevan muchas veces el mérito, pero yo creo que yo soy una de las principales eh, personas de la tripulación también porque soy la que los llevo a la emergencia, soy la que tengo que tener el cuidado de llevarlos bien y, y que no nos pase nada a ninguno.